la doctora Norma Ivón González Arratia López Fuentes. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la OAM. Me permito dar lectura a su ficha curricular. Realizó la licenciatura y maestría en Psicología en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es doctora en Investigación Psicológica por la Universidad Ibero Iberoamericana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Cuenta con perfil PRODEP y es líder de Cuerpo Académico Consolidado, Cultura y Personalidad desde 2001. Realizó los diplomados en docencia e investigación, diplomado en psicología positiva, diplomado superior en competencias informacionales para la comunicación científica OAM. Ha publicado diversos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y es autora de cinco libros sobre resiliencia, autoestima, bienestar, psicología y salud, e investigación cualitativa. Ha sido ponente en múltiples foros científicos, obtuvo nota laudator laudatoria en 2007 y de manera reciente en 2018. La distinción Rogelio Díaz Guerrero ...a jóvenes investigadores de la psicología social y etnopsicología... ...por la Asociación Mexicana de Psicología Social de la UNAM en 2012. Ha sido reconocida con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología... ...Modalidad Ciencias Sociales por Comecit ...del Gobierno del Estado de México en 2014... ...y obtuvo la presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio en 2017... ...por la Universidad Autónoma del Estado de México... Obtuvo el reconocimiento de científica mexiquense en marzo del 2018 por parte del Instituto de Administración Pública del Estado de México, AC. Ha sido asesora de más de 90 tesis en diferentes niveles de formación universitaria como licenciatura, maestría y doctorado en ciencias de la salud. Ha estudiado como línea de investigación cultura, personalidad y salud y es pionera en el estudio de la resiliencia y psicología positiva en niños y adolescentes en vulnerabilidad social. Ha sido nombrada coordinadora de estudios avanzados a partir del 1 de febrero de 2019. Además, es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenida, doctora. A continuación, Daremos inicio a la conferencia, publicación abierta e inclusiva. Al finalizar su intervención, abriremos una sesión de preguntas y respuestas, cuya moderación estará a cargo del licenciado Elías Chávez. Estas preguntas podrán realizarse desde el chat del Facebook, por donde se transmite. Les recordamos hacer su registro en el link, que estará visible durante toda la conferencia. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su presencia y su participación. En este momento les cedo el uso de la palabra. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Muy buenos días. Eh, antes que nada, pues yo agradezco la amable invitación para participar en este importante evento en, la, en el marco de la Semana eh, de, de Acceso abierto Y que en esta ocasión me voy a permitir presentar la conferencia titulada Publicación Abierta e Inclusiva. Al reconocer que la comunicación científica es indispensable para generar el aprendizaje, pues se requiere hacer visible la ciencia a la sociedad, por lo que las diversas iniciativas para el acceso libre al conocimiento y con menos restricciones... Es un importante reto para todas las instituciones, en este caso de educación superior. Eh, si es tan amable de, de colocar la, la siguiente diapositiva, por favor. Pues para iniciar tenemos que tener pues, eh, en cierta forma cierta eh, claridad de lo que estamos entendiendo por eh, acceso abierto. Eh, un acceso eh, libre... No, pues se eh, entiende como aquellas eh, eh, publicaciones que están disponibles en línea y el lector puede acceder a ellas sin tener barreras eh, de tipo económico, legales o bien técnicas. El acceso al conocimiento debemos de reconocer que es esencial para la transferencia del conocimiento, sobre todo en el contexto educativo, pero también es, sin lugar a dudas, fundamental para la generación del nuevo conocimiento a través de lo que sería el contexto en investigación. Eh, es algo eh, eh, que a mí me, me pareció al estar eh, revisando algunos eh, documentos, que es una, digamos, una historia relativamente corta, eh, en el sentido de que eh, apenas en 1900 91, se funda lo que es el, se llama el Open Archive Unity para facilitar la recuperación de información que estaba, pues, en realidad muy dispersa. Y ya hacia el 2011, países como Europa, Brasil, Canadá, Japón, Estados Unidos, pues, eh, hacen todo un análisis y de ese eh, censo, por decirlo de alguna de alguna manera, estiman que ya casi el, el 40% de los artículos ya están en acceso abierto, lo cual, pues, por supuesto, es una... Una gran noticia, ¿no? Y esto, pues, podemos considerar lo que puede obedecer a que, pues, a la par, el crecimiento tan acelerado de la tecnología, el uso del Internet, pues, ha facilitado, por supuesto, ese acceso abierto. Eh, si es tan amable de, de la siguiente, por favor. Esta eh, tendencia a este eh, importante crecimiento, de acuerdo a Alarcón y Villalba, consideran que en 2018 ya no es el 40, sino que incluso es el 50% de los artículos que están en acceso abierto. Esto, eh, pues yo creo que también sigue siendo una gran noticia porque ya los usuarios pueden acceder pero también pueden descargar, copiar, distribuir o bien imprimir, buscar o vincular los diferentes textos ajá, de artículos ajá, que están también en diferentes bases de datos y en general pues hacer cualquier uso de esta información, pero aquí lo importante es que lo pueden hacer pues de manera legal. Y en palabras de Alarcón y Villalba, pues nos dicen que esto es justamente la verdadera democratización del conocimiento, que no debemos estar cerrados a ese conocimiento, sino al contrario, debe de haber una apertura y esa posibilidad de que todas las personas puedan tener acceso a la información. Eh, el, la siguiente. Bien, eh, ¿cuál es eh, eh, el propósito del Open Access, ¿no? Bueno, lo podemos aquí resumir y como decíamos eh, anteriormente, pues es que permite el libre acceso. La gran ventaja es que es eh, de manera gratuita, no tenemos que estar ahí este dando algún recurso económico que para nuestros eh, países pues puede resultar esto bastante complicado, el, el tener que acceder a documentos en el que hay que eh, ejercer un pago para eh, acceder a él. Entonces, esta gratuidad pues también nos permite que sea un, un acceso de manera inmediata. No tenemos que est estar esperando a que podamos eh, revisar o ir como... Eh, hacemos estar, estar en una biblioteca, ver si está el ejemplar, ver si está disponible, si no está en préstamo, etcétera, ¿no? sino que aquí pues esa, en esa inmediatez. Y sobre todo porque tiene ese carácter educativo y un carácter científico, ¿sí? Y entonces ya no tendríamos nosotros ningún tipo de barreras ni económicas, ni técnicas, ni por supuesto legales. Entonces, eh, la gran función y el gran objetivo de la OA, pues es justamente eh, toda esta accesibilidad a la información en, de manera pronta y expedita. Eh, algo que debe de ser muy importante, si se puede incluir la siguiente, por favor, que la... la publicación en acceso abierto, pues no sé, es eh, con grandes ventajas para los diferentes actores que estamos a, al interior. Es decir, tanto para los usuarios como para los investigadores, para las personas que publicamos, pero al mismo tiempo para los mismos editores de las revistas. Entonces, eh, si nos pueden incluir las siguientes, si son tan amables. Entonces, ¿por qué publicar en acceso abierto? Pues, eh, primero, como decíamos, nos permite esa accesibilidad de la información al conocimiento eh, con un alcance sin ningún tipo de restricción. Esto nos permite tener mayor eh, difusión para eh, los investigadores. Eso también es muy importante porque eh, pues damos a conocer lo que estamos haciendo eh, nuestros productos de investigación y al tener mayor impacto pues evidentemente pues a, a su vez para los investigadores vamos a tener pues eh, un incremento en, en la cantidad de citas que vamos teniendo y bueno pues ya sabemos que para efectos de evaluación pues también es un, un importante eh, una importante circunstancia que seamos eh, muy citados por eh, la comunidad científica evidentemente entonces esto pues a su vez nos va a traer mayor reconocimiento científico a los autores. Ahora, para los editores, ¿cuáles son las ventajas de eh, tener ese acceso abierto? Pues que va a haber mayor flujo de artículos, es decir, que va a haber mayor movimiento también en la misma revista. Y los editores incluso con un, ex, un acceso abierto y esa disponibilidad, pues también en reducir mucho sus costos en la producción, edición, impresión y divulgación de la información. Entonces, eh, aquí es muy importante considerar que pues eh, aquí todos estaríamos pues eh, evidentemente con una gran ventaja, ¿no? Insisto, tanto los usuarios como los que producimos esos artículos, los investigadores, pero por supuesto los editores. Eh, sin embargo, bueno, también tenemos que reconocer que en muchas eh, ocasiones, si eh, pasamos a la siguiente, por favor, que eh, esto pues eh, no se da eh, a la par, ¿no? Eh, tenemos que reconocer que puede haber todavía, digamos, ciertas eh, resistencias en eh, subir la información, por ejemplo, a los repositorios o bien la publicación a eh, revistas de acceso abierto, por múltiples razones. Y a mí me pareció muy interesante, por ejemplo, eh, autores como Keffer eh, intentan hacer esa clasificación del por qué las personas como que todavía no nos acercamos a la publicación de acceso abierto. Pues puede ser porque hay un gran desconocimiento sobre todo de esa importancia y de esa relevancia que tiene el tener... ...abierto, que sea... ...abarque y como de decía eh, Alarcón, que permita la democratización del conocimiento, que sea accesible para todos... Este, eh, esta falta de conocimiento puede también deberse a que como que no tenemos mucha confianza en ciertas revistas. Pensamos que no son revistas de calidad las de, las de acceso abierto, y no es así, porque este, como lo vamos a, a comentar en, en un momento, pues también deben de cumplir una serie de condiciones estas revistas. Entonces, tengamos más confianza en esta situación. También, por supuesto, te, este desconocimiento, pensamos que... Eh, al enviar un artículo a determinada revista, bueno, pues, en automático, pues, ya me van a quitar mis créditos de autor. Y eso no es así. Entonces, también es muy importante, pues, tener información al respecto de esa parte legal, ¿no?, de este eh, de las revistas cuando estamos publicando. A veces también, por esa falta de conocimiento que no sabemos en dónde hacer ese depósito de la información, Afortunadamente, eh, los repositorios institucionales de todas toda la, o la mayoría de las universidades ya cuentan con ese mecanismo, con esos sistemas que nos facilitan subir esa importante información. Pero, bueno, también hay otros que dicen, simplemente yo no subo la información porque no tengo tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces, entre el que no sabemos o el que no queremos o el que eh, no, no podemos hacerlo, pues... Eh, serían como que los, las grandes razones por las cuales eh, no, no ha eh, eh, permeado ¿sí? en, en la mayoría de, de la comunidad. Eh, sin embargo, bueno, esto afortunadamente ha disminuido con el paso de, de los años y eh, consideramos que esto, por supuesto, obedece a que ya hay más información al respecto. Eh, si pasamos a la siguiente, por favor. Bien, pero ¿qué podemos hacer? ¿no? O sea, siempre yo yo soy de, de la idea de que de, ante las crisis siempre debe de haber oportunidades. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero que nada, pues, eh, identificar, ¿no? Si, si yo como investigador quiero eh, publicar algo, pues hay que identificar las revistas que sean de nuestra área o de nuestra disciplina, que eh, me permitan enviar un, un trabajo. Eh, esto fíjense que es muy importante, ¿por qué? Porque podemos este, obtener de, de manera sencilla, pues, todo ese listado de revistas, eh, por ejemplo, en mi área, que estoy en el área 4 de eh, Humanidades y Ciencias de la Conducta, pues, es, eh, simplemente con dar eh, el nombre del área, se pueden desplegar todo el listado de revistas de acceso abierto en las que yo puedo enviar mis trabajos de, eh, o mis productos de investigación. Ahora, esto también es importante porque ahí es ahí donde me voy a dar cuenta de cómo estas revistas ajá, eh, cumplen con esos eh, estándares que sí cuentan con un factor de impacto importante y relevante y que no son también eh, posibles para eh, acceder, por ejemplo, para efecto de una evaluación en, en, en, en México, por ejemplo, para el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, eh, ahí nosotros es donde vamos a considerar a dónde es propicio o adecuado eh, publicar. Podemos analizar también múltiples revistas, ya sea, y podemos ir de lo general a lo más eh, particular o más específico, porque vamos a encontrar publicaciones así muy generales, este, publicaciones eh, eh, multidisciplinarias, ajá, y que cuentan con los elementos, eh, como les decía, con esos estándares para la publicación. Y a lo mejor después ahí podemos ir descartando, ¿no? A lo mejor publicaciones generales o eh, multidisciplinarias, después a lo mejor ya publicaciones más especializadas de un tema muy particular, o bien este, incluso publicaciones eh, más de carácter eh, regional que nos van a permitir ubicar nuestro tema específico para eh, hacer una publicación, un envío, ¿no? Ahora, eh, eh, también, eh, por supuesto, debemos de considerar que, eh, por otro lado, podemos tener la posibilidad de que eh, eh, a lo mejor un producto como una tesis en las que nosotros hemos sido los asesores, pues, subirla, evidentemente, al repositorio institucional. Y eh, te, tenemos que tener eh, muy claro, porque a veces también esto puede ser un poco de esa parte de la resistencia que decíamos anteriormente, que, eh, que la información va a estar de manera permanente ajá, y que se van a preservar los textos. Y eso es algo muy importante, es decir, la información va a estar ahí, ajá, disponible para todos y durante todo el tiempo. Entonces, no, no va a haber ninguna... Dificultad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues revisar, insisto, qué revistas en las que podemos acceder y también, por otro lado, considerar que los repositorios institucionales pues, van a preservar muchísimo toda esta información. Eh, si son tan amables de eh, pasarme la, la siguiente, por favor. Eh, bueno, eh, el directorio de revistas de acceso abierto, ¿no? Eh, lo podemos identificar como el DOA, un, tiene un propósito global, que también pues esa acces, accesibilidad, esa gratuidad con eh, fines de eh, didácticos, científicos, de producción de la información y eh, este eh, incremento de esa visibilidad, porque una, eh, una investigación que no se da a conocer, pues es como si en realidad no se hubiera hecho. Y siempre debemos de tomar en cuenta que nuestra producción pues es un beneficio social. Esa es una gran responsabilidad de los investigadores, que debe de proveer un beneficio social. Y si no la damos a conocer, pues eh, no tendría como que mucho sentido el hacer la investigación. Entonces hay que darla a conocer porque también es muy importante que tengamos los investigadores un eh, Diálogo común, ajá, que nos permita ir creciendo. Y las revistas de acceso abierto, pues, pasan por lo que se le domina este como el sello DOAJ, ¿no? Es decir, que debe de cumplir ciertas características, pues, para ser considerada con esa revista con esos estándares, ¿sí? Por ejemplo, bueno, pues, nos va a dar una gran apertura, ajá, sí, pero también consideran las buenas prácticas y eso es fundamental ¿no? Este, las buenas prácticas en el aspecto ético y cómo cubrir esos altos estándares de esas revistas, pues nos dicen, bueno, pues ya nos dan el uso del identificador, el DOI, ajá, eh, porque ya también son revistas que eh, tienen la licencia Creative Commons uh -huh, porque también hablan acerca de las políticas de, de, de depósito, cómo son registradas, ajá permiten al autor tener un copyright sin restricciones, se hace una revisión de pares y eso es muy importante, es decir, que no nada más es un artículo que se envía y ya este, eh, está, sino que eh, es, son artículos que pasan por un proceso de eh, revisión ajá, eh, de, por parte del editor y se envía a, eh, al grupo de pares pues, para considerar la viabilidad de esa publicación. Es algo bien interesante que eh, son textos completos, o sea, podemos acceder a esos textos completos y no nada más al abstracto, al resumen y que eh, pues a veces no, no, no tenemos mayor información al respecto. Entonces, aquí podemos acceder a, a ese trabajo completo y pues la principal audiencia son los mismos investigadores, la misma comunidad científica y, por supuesto, las personas, incluso eh, nuestros alumnos que estamos preparando, ¿no? Para este, los futuros investigadores. Y, y son de cualquier disciplina. Entonces, a lo mejor estos, eh, estos elementos nos pueden también ayudar a identificar revistas, pues serias, ¿no? Revistas eh, que cumplen con esos estándares para la publicación. Algunos ejemplos de estas revistas de las diferentes áreas, es decir, ustedes pueden darle ahí este, en un, cualquier buscador, ¿no? Doga, Cell, ¿no? Y les van a aparecer estas revistas. Entonces, si son tan amables de, de pasarla a la siguiente imagen, por favor. Bueno, les decía, algunos ejemplos son, por ejemplo, el Viewblind International, eh, por supuesto, el Latinx, o PubMed Central, este Cielo, ajá. la Unesco también tiene eh, múltiples eh, publicaciones de acceso abierto y por supuesto DOH, ¿no? O sea, no son las únicas, evidentemente este es un listado enorme, a su vez de eh, cada una tiene de las diferentes áreas o campos del conocimiento, etcétera, pero aquí simplemente como efecto de ejemplo podemos observar eh, de estas, eh, eh, darle ahí un clic y nos van a desplegar una gran, gran cantidad de revistas. este eh, La siguiente, eh, por favor. Eh, bien, eh, algo también que debemos de, de tomar muy en cuenta, eh, como les decía, yo soy, eh, pues, de considerar las oportunidades, las posibilidades que tenemos de, de realizar las cosas. A mí me parece que eh, de las... Las ventajas, las posibilidades que nos da el acceso abierto es que podemos construir sistemas igualitarios y equitativos en la educación. Tenemos que considerar, sí, que existe una gran brecha en la educación y que los países en desarrollo como el nuestro pues aún tenemos una agenda pendiente en este sentido. Pero el acceso abierto nos puede permitir justamente esa inclusión, de que podemos llegar a eh, un público mucho más amplio con la finalidad también de permitirles el conocimiento, de que tengan acceso a ese tipo de información y que no sea como para eh, un público eh, exclusivo, al contrario, sino que esto nos permita esa inclusividad. A diferentes niveles, ¿ok? Eh, en, en el sentido de, de niveles educativos, es decir, que no nada más va a ser para eh, este, eh, un grupo muy cerrado, sino que, que sea, eh, como decimos, pues mucho más este amplio eh, ese sector. Entonces esto pues de algún modo nos va a permitir justamente ir eh, acotando eh, esos, eh, esa brecha. Aquí lo que se trata por supuesto y evidentemente es de construir puentes, construir esa posibilidad de, eh, de mayor interacción. Uh -huh. Creo que aquí es muy importante y debemos también de reconocer que la comunidad científica pues ha hecho mucha conciencia de, eh, de las buenas prácticas y ha respondido de manera muy favorable a las exigencias tanto del cumplimiento de los estándares para efectos de una evaluación individual como sería el, el ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pero también de seguir las, las directrices para la inclusión de nuestros, nuestros trabajos de investigación en acceso abierto. La publicación es eh, uno de los eh, importantes criterios a cubrir para las exigencias de los investigadores. De ahí que el acceso abierto yo considero que nos permite mayor visibilidad de la ciencia, contribuye al diálogo entre los investigadores para optar por las mejores soluciones y los diversos problemas sociales. Por ello, pues yo siempre y por supuesto voy a animar a todos los eh, investigadores para que eh, consideren ¿no? este, como una meta importante la publicación en acceso abierto. Eh, sabemos que también pues, significa un importante reto para los editores de las revistas por los costos, como decíamos, de la edición, la producción, la distribución de las mismas, porque seguramente pues, pueden explorar las, las diversas fuentes de financiamiento que les permita también que tengamos eh, nosotros acceso a esas revistas en open access. Eh, por supuesto que se requiere de ir generando y garantizando la posibilidad de, eh, pues como digo, eh, acortar esa brecha de conocimiento y construir esos puentes para un mayor alcance eh, ante la comunidad científica, porque debemos de reconocer que somos parte de un todo y que se requiere de que todos estemos eh, involucrados en este eh, diálogo común en beneficio del aprendizaje. Eh, eh, si es tan amable de, de la siguiente, por favor. También es importante que nosotros podamos reconocer que eh, en el caso de nuestra eh, universidad, pues ha realizado importantes eh, esfuerzos ¿no? para que eh, se tenga ese acceso abierto, para que exista mayor visibilidad, no solamente de un investigador o de un tema de investigación o eh, de una universidad, ¿ajá? sino que es esa divulgación, en esa parte de la difusión, de la investigación. Eh, la inclusión de los trabajos de investigación ajá, debe de ser, entonces, desde mi punto de vista, pues una responsabilidad social, no solamente eh, un, un, un factor de eh, una evaluación de carácter individual, sino que, que tengamos y asumamos esa responsabilidad nosotros como investigadores, el participar en este tipo de publicaciones. Eh, la siguiente, si es, son tan amables, como eh, les decía, pues nuestra universidad pues ha hecho grandes esfuerzos, como lo tienen también otras universidades a nivel nacional e internacional, de eh, contar con medios de acceso abierto tener eh, grandes bases de datos. Aquí solamente dos grandes ejemplos que tenemos eh, es Redalic, que eh, es una gran, gran base de datos que ha crecido de manera exponencial a, y a pasos agigantados, donde incluye una gran cantidad re, de revistas de diferentes áreas, y se puede tener acceso a los documentos eh, de texto completo. Entonces, es una gran riqueza la que podemos aprovechar y que yo los invito a que eh, ingresen y la revisen, porque verdaderamente, eh, pues a veces no, no, no nos alcanzaría, este, eh, pues a veces hasta la vida, ¿no?, como para revisar toda la gran cantidad de documentos que ya hay. Y por supuesto también se cuenta con nuestro gran repositorio institucional, que eh, es un, eh, un, un depósito de, de un gran contenido de información, sobre todo de tesis, y que en muchas ocasiones, pues a veces las tesis se quedaban pues ahí en un eh, librero y pues sí se veía muy bonita el ejemplar, pero ahora es eh, muy interesante tener esa posibilidad de accesar a esas tesis que también contribuyen mucho al conocimiento. Entonces es un tesoro que tenemos y que hay que aprovechar. También tenemos, por supuesto, libros, material didáctico, monografías, etcétera. O sea, también hay una gran cantidad de información en la que todos podemos tener un, eh, un acceso, eh, pues, muy, muy importante. Y bueno, pues, ya este, eh, para finalizar o ir cerrando un poco la eh, posibilidad de, de conversación con ustedes, pues, eh, yo quiero. Eh, insisto, reconocer que nuestra universidad ya cuenta con estos mecanismos uh -huh, y que es, todo, es toda ya una realidad el acceso abierto. Que no le tengamos miedo, que nos acerquemos y que nos permitamos nosotros como investigadores pues eh, darnos la posibilidad de que nuestros productos de investigación estén en, en ese acceso abierto. Las instituciones, por supuesto, promueven estos mecanismos de contar con estos sistemas, eh, pero creo que, que vale la pena que todos, en esa responsabilidad social, en esa en esa comunidad científica que la conformamos todos, pues eh, consideremos que este va a ser más bien un gran eh, beneficio de carácter colectivo. Y bueno, pues eh, si son tan amables de, de colocar ya la, la última pregunta. Eh, Imagen que tiene que ver pues con el correo electrónico de su servidora. Yo he sido, eh, pues yo me considero una persona muy privilegiada de eh, poder eh, abonar algo al conocimiento. Eh, mi área es sobre la temática de resiliencia versa mi investigación sobre psicología positiva y esto es muy importante, no solamente el hacer investigación sino pasar a la, a la parte de la comunicación, de la difusión y de tenerlo en acceso abierto. Eso es muy importante porque, insisto, un conocimiento que no se da a conocer, pues no tendría mucho sentido. Eh, pues de mi parte es todo, yo les agradezco muchísimo su atención y estoy a sus órdenes. Eh, muchas gracias, buenos días. Buenos días doctora eh, Norma, soy Elías Chávez, eh, pues antes que todo eh, muchas felicidades por la ponencia, un, un tema muy importante en la actualidad, esto de las publicaciones inclusivas y bueno, tenemos tres preguntas de nuestro auditorio y la primera nos comenta, doctora, eh, ¿cuáles son los retos y dilemas de las publicaciones inclusivas? Eh, sí bueno eh, el, el principal eh, reto es eh, pues tener ya el, el producto elaborado no y pues después eh, enviarlo a, eh, a alguna revista eh, evidentemente que cuando enviamos un, una propuesta para una revista pues eh, tiene que pasar por una serie de de filtros, de recomendaciones, y que en muchas ocasiones, pues, nos dicen, no es aceptado tu artículo, y nos dan eh, algunas observaciones a ello. Entonces, yo creo que el primer reto a vencer es la, la propia, propia frustración del investigador de que no fue aceptado en, en la primera eh, revista, ¿no? Y, y, y esto más bien debe de ser un profundo aprendizaje, porque ya una vez este, superado pues esa frustración de no me aceptaron este artículo para esta revista, revisar las observaciones, eh, yo los invito a que hagan esas correcciones y que insistan en, en enviarlo a, pues a otra revista, ¿no? Entonces ese es yo creo que el, el primer reto a vencer. Eh, el, el segundo reto a vencer es que, que consideremos la publicación de las revistas en acceso abierto para que, como les decía, pues para que haya la posibilidad de, de mayor visibilidad de nuestro trabajo y que aunque no lo crean, vamos a tener pues eh, también mucha, eh, esa visibilidad pues también nos va a permitir mayor citación uh -huh. y ahí es cuando el investigador pues eh, tenemos pues ese también ese, ese sentimiento de mi trabajo es útil para, para otros. Yo creo que estos son los dos grandes retos, ¿no? Superar esa frustración e insistir para enviarlo a lo mejor nuestro artículo a otra revista y que sea en una revista de acceso abierto. Entonces, desde mi punto de vista, en mi humilde opinión, esos serían como los retos a vencer, por supuesto. Ok, doctora. Muchísimas gracias. Eh, otra pregunta que nos hace nuestro auditorio es, es, es la siguiente. Usted... ¿Qué opinión y, y consejo da para reducir la brecha existente y fomentar más la participación de la mujer en el quehacer científico y tecnológico? Sí, eh, aquí es, eh, es muy importante también esta pregunta y agradezco que la hayan eh, realizado. Eh, creo que el papel de la, de la mujer ha crecido de manera muy importante en el campo de la ciencia. Ya tenemos eh, afortunadamente muchas mujeres de ciencia, muchos hombres de ciencia, pero por supuesto que aún falta eh, eh, mucho más eh, presencia eh, de la mujer eh, en esto. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues... Pues, eh, a mí me parece que el hecho de, de contar con información de acceso abierto, pues eso nos va a permitir, pues sí, eh, generar esos, esos puentes, esa posibilidad de acercarnos al conocimiento. Yo creo que siempre hay que, eh, si nosotros somos eh, profesores, tenemos ese gran privilegio de enseñarle algo a alguna persona, pues siempre sembrar esa semilla de interés por la curiosidad el interés por el ir más allá para que las personas puedan investigar y se vayan también acercando más a, a lo que es la, la investigación. Entonces yo creo que sí nos hace falta eh, trabajar mucho todavía, eh, eh, que las mujeres tengamos también mayor presencia en lo que es el campo científico, aunque hay mujeres... Eh, que afortunadamente y con muy muy brillantes, pero creo que aún hace falta mucho más, ¿no? Que eso y pues hay que que hay que apoyar y hay que por supuesto a, abonar a, es, a a que la, las mujeres se, se involucren en la en la ciencia y que no sea exclusivo de, de, de un género, sino que pues las, el campo científico pues es es para todos, ¿no? Entonces creo que nos hace falta ...cosas aún, por supuesto, y pues sería el compromiso de los que, que somos eh, ahora eh, docentes, pues de, insisto, de, de sembrar esa semilla de la curiosidad, del interés, por el aprendizaje, por continuar con nuestra formación académica, que este, pues es, un, es una, una vida pues muy, muy comprometida, ¿no?, de, del investigador y de, de, de formar a las siguientes generaciones... Entonces, bueno, no sé si he podido responder esta pregunta que a mí me parece, este, sin lugar a dudas, muy, muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir su, su comentario, doctora. La siguiente pregunta de nuestro auditorio es: ¿Es suficiente tener la disponibilidad de acceso a las publicaciones para democratizar el conocimiento? Eh, bueno, eh, por supuesto que es. Es una parte, ¿no? Eh, siempre eh, la hacer eh, ese acceso hacia la educación, eh, por supuesto que, que se tiene que cubrir otros, eh, otros aspectos fundamentales. Aquí, bueno, nada más hacíamos alusión a esta parte de, de tener acceso a la publicación, al conocimiento. Pero sin lugar a dudas tenemos que reconsiderar muchas, muchas cuestiones, ¿no? Una de ellas y la fundamental pues sería la, tener la misma posibilidad de acceso hasta el uso de Internet, porque, bueno, si no tenemos Internet, ¿cómo vamos a, a tener acceso a esto? ¿no? entonces Y debemos de reconocer que, eh, si bien se han hecho esfuerzos gubernamentales, institucionales, importantes para acercar el Internet a muchas comunidades, pues, eh, lamentablemente, aún no no se logra ese 100%. ¿Esto qué significaría? Apoyo ajá, hacia la ciencia, mucho mayor apoyo hacia eh, la educación, ¿no? Y no me refiero solamente en este caso a la educación superior, sino la, desde la educación básica. Sí necesitamos, pues, mucho más, eh, eh, pues, bueno, finalmente a veces no hay dinero que alcance, pero sí se requiere de mucho apoyo eh, financiero, económico, en la educación, eh, a todos los niveles, justamente pues para irnos acercando, ¿no? Eh, que las políticas públicas se eh, puedan ir acercando mucho más a esto, insisto, si bien ha eh, habido importantes eh, programas este o bien para subsanar todas estas eh, deficiencias, pues creo que todavía no, no están al 100%. Y yo creo que es un compromiso, pues ya de todos los sectores, a todos los niveles, que tendríamos que, que hacer eso. ¿no? no es una labor sencilla, evidentemente, pero pues eh, en lo que corresponda y desde nuestra propia trinchera, pues trabajar para pues la medida del, de lo posible, pues ir... Eh, eh, disminuyendo esta brecha en la educación y que eh, esta situación incluso de que estamos viviendo de la virtualidad de la educación pues también nos está eh, dando yo creo que una muy importante lección en el sentido de que eh, pues sí se requiere mucho más apoyo hacia la educación, hacia la ciencia, porque yo soy eh, convencida de que la eh, educación es lo que nos permite un mejor desarrollo y una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Eh, una siguiente pregunta. ¿Qué necesitan las universidades para que sea obligatoria la publicación de las tesis en un repositorio? Una pregunta, a lo mejor un poco en, en otro contexto, doctora. Este, eh, bien, bueno, eh, las universidades nos hacen la, la, la invitación, bueno, eh, genera un mecanismo ¿no? muy importante que es un repositorio y después a los investigadores pues, nos hacen la invitación para que las tesis pues, sean incluidas dentro de esos eh, repositorios. Eh, hasta donde eh, tengo conocimiento, sí existen universidades donde... Si sí, se, eh, se da de manera obligatoria para los investigadores el subir su información, en este caso las tesis, a los eh, repositorios. Eh, yo creo que eh, se, se tiene que, que se, seguir desde mi punto de vista sensibilizando a los investigadores de la importancia y de la relevancia que tiene, por supuesto, el incorporar este tipo de información, este tipo de documentos a nuestros repositorios. Ahora, es, es importante también reconocer que eh, cuando subimos una tesis, eh, eh, la podemos poner con lo que se le denomina el criterio de embargo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo subir la tesis, ya está ahí el documento, pero no se tiene acceso a esta tesis hasta cierto periodo de tiempo. ¿Y esto por qué? Por algunas razones, que puede ser que la tesis ese documento tenga datos sensibles y que no sea adecuado y pertinente desde el punto de vista del, eh, del tutor de esa tesis, darla a conocer en ese sentido. ¿Por qué? Porque a veces viene información confidencial, ¿no? O sea, también tenemos que reconocer eso. O bien, este eh, porque parte de los productos de esa tesis es un artículo. Y entonces, eh, como está en proceso de revisión, estatus de embargo y pasado cierto tiempo ya ap aparecería el documento. Entonces, yo creo que aquí también es muy importante estar eh, informados de cuáles son las opciones, las posibilidades que tenemos para subir una tesis. Eh, hasta donde yo sé, pues eh, no, no tenemos como que esa obligatoriedad, pero sí eh, hay que sensibilizarnos en la importancia y la relevancia que tiene el eh, tener nuestras tesis en un repositorio, ¿no? Eh, espero haber eh, podido responder esto. Ahora también nuestros repositorios, pues, sí tienen una serie de, de lineamientos que, pues, habrá que, que estar familiarizados con ellos, ¿no? Muchas gracias. Ok, doctora. Eh, otra pregunta de, nuestro, de nuestra comunidad universitaria es, es la siguiente. ¿Cómo podemos minimizar esas barreras? ...que existen para compartir la información, porque bueno, pues desgraciadamente por eso se ha llevado a una baja productividad... ...y también con ello una baja creatividad y una innovación, una baja innovación. Este, eh, bueno, según lo que yo pude entender de esta pregunta parecía como que son dos cosas... Uh -huh. eh, de cómo minimizar esas barreras de la, eh, la producción. Bueno, eh, eh, eh, sin lugar a dudas, bueno, pues el, el desarrollo de la, de la investigación científica pues requiere eh, de, de financiamiento, pues tenemos que contar con financiamiento para realizar una, una investigación, evidentemente, ¿no? Eh, pero una vez que, que se tenga, pues eh, hacer nuestro artículo, revisar las revistas en las que podemos acceder y que también pues no nos cobren por eh, dicha publicación, porque también significaría pues un, un costo adicional ¿no? a, a la investigación. Y pues una vez que se da a, a conocer, bueno pues eh, después el público en general nos escribe de manera directa y nos solicita incluso mayor información o algo, incluso asesorías en relación a ese tema que está, que hemos tratado en, en un artículo en lo, eh, en lo específico. Eh, en relación a, a, al segundo tópico, este perdón, me, me podría repetir como que la segunda parte de la, de la pregunta, aunque, por favor. Disculpen. Sí, doctora, eh, el primero sería, eh, bueno, las... ¿Cómo minimizar las barreras? Y la siguiente pregunta uh -huh. sería, porque desgraciadamente con estas barreras se ha caído a una baja productividad e igual de una creatividad e innovación. Este eh, Bien, eh, eh, sí es cierto, puede ser también creo que eh, múltiples eh, las causas de esta eh, baja eh, productividad o eh, también aparente baja productividad, porque, bueno, también hay que tomar en cuenta que el tener una, una idea de una investigación, de un, generar una idea para un nuevo conocimiento, pues es una, pues a veces sí nos lleva cierto periodo de tiempo, eh, también esas ideas se tienen que ir eh, a veces madurando, entonces no es... Eh, pues así como que cada ocho días estamos, este, produciendo, ¿no? o sea, también hay este, ciertos, incluso ciertos artículos que duran más que otros, eh, hay o, o, eh, fases de la investigación que pueden ser mucho más complejas que otros, eh, en múltiples sentidos, desde levantamiento de datos, procesamiento de datos, este, eh, la redacción misma del artículo, eh, que se envía un artículo y que nos lo regresan con observaciones y, y se vuelve a regresar y otra vez y así, ¿no? También a veces los editores tienen muchísimo tiempo de respuesta, o sea, uno envía un artículo y van dos, tres, seis meses y que ni siquiera nos dicen o, o que siguen estatus de revisión el artículo y no nos dicen mayor información. Entonces, esto eh, realmente... Eh, Sí, sí nos es bastante eh, complicado y puede eh, sí afectarnos o, o que podamos interpretarlo como esa baja productividad. Eh, yo lo que recomiendo y les recomiendo a mis alumnos es, por ejemplo, cuando hacemos un artículo, que lo, lo sometemos a, a dictamen a una revista, en lo que está ese dictamen, lo que hacemos es empezar a, a, a trabajar en, en un segundo artículo, ¿sí?, para que a veces a, a, a la par incluso nos vamos obteniendo buenas noticias de, de, de esta eh, producción. Entonces yo creo que pues podemos hacer diferentes eh, estrategias, ¿no? Y pues sí, aquí la, la creatividad, y, pero sobre todo la, la resistencia, ¿no? Y la insistencia del investigador, pues sí es básica. Este, por eso pues eh, debemos de, de estar pues, eh, profundamente enamorados de nuestra, de nuestra actividad laboral, pues, como para insistir, ¿no?, de, de manera frecuente. Eh, yo creo que aquí podemos hacer un llamado a los editores de que no se tarden tampoco tanto en, en esas respuestas, porque sí, verdaderamente ahí como que se hace un, un embudo este, importante en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, aquí más bien, pues, sí, este... Hacernos también de, de mucha paciencia, pero de mucha insistencia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que no nada más envíen uno y vamos a esperarnos hasta que salga y a ver si lo de, si nos lo dictaminan, y, ¿no? Porque nos podemos pasar ahí este, años, ¿no? Incluso. Entonces, más bien, este, enviar uno, trabajar en otro, en lo que nos devuelven este, y, y, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, eso es lo que pues sería un, un, una recomendación, eh, no, espero les le, le sea útil, ¿no? Muy, muy puntual, más, más práctico, pero pues, gracias, gracias. Eh, ya para casi cerrar las, la sesión de preguntas, bueno, este, nos llega una pregunta, doctora. ¿Considera necesario darle el mismo peso a las publicaciones en acceso abierto que a las publicaciones en revistas con factor de impacto? Este, bien, eh, eh, yo creo que eh, existen eh, revistas de acceso abierto y que también tienen un factor de impacto importante. Entonces, sí hay que tratar, ¿no?, eh, en la medida de lo posible, pues apuntar nuestras flechas hacia ese tipo de, de revistas eh, porque, eh, pues también para efecto de una eh, evaluación, de la productividad científica individual, pues, sí, este, nos, nos puede garantizar un, un mejor, una mejor evaluación, ¿no?, en ese sentido. Ahora, también debemos de, de tomar en cuenta de que existen eh, muchas revistas que se le denominan eh, revistas depredadoras, y esto sí, pues, hay que tener cuidado. Ya también están, hay listas de estas revistas a las que no se recomienda publicar, ¿sí? Eh, porque, porque estas, el, por ejemplo, el mismo Conacit nos dice, en estas revistas no debes de publicar porque no son revistas que nos estén garantizando ese estándar de esa revisión por pares o que nos estén garantizando esa, también, esa accesibilidad, esa visibilidad. Eh, así que yo invitaría a que revisemos ese listado de revistas depredadoras donde no debemos de publicar pero también el listado de revistas de acceso abierto y que sí eh, son de, de un factor de impacto importante y que sí este, nos, nos permiten tener una evaluación favorable como investigadores, porque sí, sí las hay, ¿no? Y, y entonces, pues, hay que, que, que indagar, ¿no? Pero sí existe. Entonces, mi invitación sería, pues, en estas. Y, pues, bueno, cerramos la, la sesión eh, de preguntas, doctora, con la siguiente pregunta. ¿Puede comentar a grandes rasgos eh, los tipos de nivel de acceso que tienen eh, las publicaciones en acceso abierto? Eh, lo que es este acceso verde, acceso dorado, híbrido. Ah, este, sí, eh, esto es eh, importante. Eh, el, los accesos este, de, de, que le, le llaman ruta dorada no eh, que es cuando ha sido eh, revisado y dictaminado la, la información esto es, es, es muy importante es decir que hubo un, un dictamen ajá, este serio formar por un grupo de pares no nada más de una persona sino a veces son dos o tres quienes dictaminan dan su opinión si ese eh, producto pues es eh, viable para su publicación y cumple con las políticas de la misma revista, con los lineamientos y los estándares de esa revista, ¿no? Y entonces cuando tenemos un dictamen favorable, pues entonces quiere decir que te cumplimos con esa ruta eh, dorada. Eh, de la verde, me parece que no es tan, tan estricto esto, Este eh, no, no les podría dar más información al respecto, pero yo recomendaría que siempre nos fuese fuéramos por, eh, al menos en el repositorio institucional, por la ruta dorada, donde estamos garantizando que ha sido con un dictamen previo, eh, riguroso, estricto, por parte de comités de pares, de que ese producto, pues, es este adecuado y pertinente. Ok, doctora. Pues bueno, muchísimas gracias por contestar todas las eh, preguntas de, de la comunidad universitaria y bueno, este, maestra Edith. Gracias Elías, muchas gracias doctora, eh, nos comparte gran parte de su experiencia en, tem en este tema de, de publicación en acceso abierto y va muy de la mano con la conferencia que el día de ayer la doctora ariana nos compartía precisamente en donde publicar y usted ya lo dijo muy acertadamente, no hay que identificar ¿Cuáles son las revistas que de acuerdo a nuestra área de conocimiento podemos utilizar para la, para la divulgación? Muchas gracias. Eh, he leído los comentarios. Muchas felicitaciones para gracias. su participación y tema que abordó. Eh, bueno, ya usted las podrá ver en el tiempo, pero están muy contentos, muy agradecidos. Eh, doctora, pues yo me permito dar lectura al reconocimiento digital que se otorga por parte de la Secretaría de Investigación ...por su valiosa participación... Eh, ...me permito compartirlo... ...y bien, a la letra dice... ...Universidad Autónoma del Estado de México... ...otorga el presente reconocimiento... ...doctora Norma Ivón González Arratia López Fuentes... ...por su destacada participación como ponente del tema... ...publicación abierta e inclusiva... ...octubre 2020... ...Patria, Ciencia y Trabajo... Y está firmado por el doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, Secretario de Investigación y Estudios Avanzados de nuestra universidad. Del lado izquierdo, el tema de la Semana de Acceso Abierto 2020, Abrir con Propósito, Emprender Acciones para Construir Equidad e Inclusión Estructurales. Muchas gracias, doctora. Este documento lo enviaremos a, a su cuenta de correo. Y eh, no hay más que, que comentar. Muy agradecidos estamos eh, por su acompañamiento y cualquier eh, nueva duda o pregunta la haremos llegar también a su correo para que las personas que tuvieron la inquietud tengan una respuesta.